Porque es un homenaje hermoso, de primer momento. Eh, segundo, porque tiene un fin solidario, que es eh, asistir a quienes más lo necesitan y sobre todo en el Hospital de Niños, con los que yo particularmente me siento muy identificada con los niños trasplantados, ya que Mateo decidió eh, donar sus órganos voluntariamente. Así que este encuentro de familia y amigos me parece la mejor manera de transitar y de trascender un torneo que comenzó con cuatro equipos y hoy ¿cuántos tiene? Esta segunda edición creció un montón ahora estamos con 16 equipos y se sumó también el gimnasio de Juan Aguirre, que nos va a acompañar el sábado que viene con una masterclass en Flow, y bueno creo que esto eh, habla de lo que significa eh, la donación creo que habla lo que, lo que significaba Mateo para todos nosotros, porque era él el que convocaba este tipo de encuentros, no que más allá de que le gustaba el deporte, creo que el fin de él era convocar a ...amigos y familias si y era el que armaba, reservaba la cancha, armaba los grupos... ...y despejaba todos los horarios para que todos pudieran participar... ...así que este día para mí es muy importante y quiero que se convierta... ...también en un mensaje a la sociedad. Y darle la importancia que se merece el torneo y en la memoria de Mateo... ...creo que el hecho de donar órganos eh, abre y ayuda creo que a otras familias... ...por ahí a que prolonguen su vida y, y bueno... Creo que eso es lo que hay que buscar y tratar de concientizar a la gente. Así que de nuestra parte, del Consejo Deliberante, agradecido a la familia por darnos la posibilidad de poder participar en todo esto. Y sé que a pesar del dolor que ellos pueden llevar eh, o que los acompaña, este, eh, tienen la fuerza necesaria para para pregonar eh, la donación de órganos y, y llevar adelante este tipo de torneos con, con eh, el, el hecho de, de recibir donaciones para, para el hospital también, así que agradecidos a ellos y, y a todos los que eh, están participando del torneo.